Para hacer este trabajo voy a utilizar estos troqueles con formas de Halloween. Los he sacado de la colección de Artemio. Abajo en la descripción del vídeo te dejo todos los enlaces por si quieres echarle un vistazo. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar todas estas piezas utilizando goma eva. Estoy utilizando este material porque así es más resistente. Voy a utilizar como siempre la mini Happy Cat que es perfecta para tenerla en la mesa. Voy a hacer el sándwich con la figura que voy a cortar, en este caso el fantasma. La voy a pasar por la mini happy cat y como veis va a cortar la goma eva súper fácil. ¿Veis? Ha quedado perfecta. Voy a hacer lo mismo con todas las figuras, con el gorro de bruja, con el murciélago y también con la araña. Mientras hago esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides echarle un vistazo y seguirme. Y si hace alguna de mis manualidades no olvides mandarme una foto, me encantaría verla. Necesito recortar dos piezas iguales de cada modelo. Una vez recortadas todas las piezas voy a hacer el montaje. Voy a empezar con la araña. Es súper fácil. Lo único que le voy a pegar son los dos ojos. Y con rotulador negro le voy a hacer las pupilas. Se las voy a hacer un poco así de dislocadas para que sea más graciosa. Voy a hacer lo mismo en las dos piezas. Al gorro de la bruja solo hay que pegarle la parte de la cinta. Así que más fácil imposible. Si lo haces con goma eva de purpurina quedará más bonito. ¿Veis? Así queda. Hago lo mismo en los dos. En el fantasma le voy a pegar los ojitos. Si quieres añadirle más expresiones puedes utilizar el rotulador y dibujarle una boca pero yo no lo voy a dibujar, lo voy a dejar así. También he hecho dos. Y para terminar le voy a pegar al murciélago los ojos y como no, los colmillos, porque van a chupar mucha sangre. Estos dos son amigos del conde Drácula. Para hacer el portalápiz es muy fácil. Coge una tira de goma gomaiva de unos 2 centímetros aproximadamente, enrollala con fuerza en el lápiz y pégala. Una vez que hayas hecho esto, corta lo que sobra. Y esta pieza te va a servir siempre para el lápiz porque es de quita y pon. Ya solo nos queda pegar a nuestros personajes. Voy a empezar primero con la araña. Pego la araña por delante y voy a hacer lo mismo por detrás. Y ya tenemos listo nuestro lápices de araña. He hecho esto para la demás figura Vamos con el gorro y voy a hacer lo mismo. Primero pegaré la parte delantera y después la trasera. Si queréis cerrarlo podéis pegar un poco las puntas y los laterales y así nos queda con volumen y todo. Vamos por el fantasma, lo mismo. Pegamento delante y detrás. Así nos queda nuestro fantasma. Y el murciélago voy a hacer exactamente lo mismo. El de delante y el de detrás. Voy a ponerle un poco de pegamento en las alas para que coincidan. Y así queda el murciélago. Y aquí están los cuatro modelos. Como veis ha sido súper fácil. En cinco minutos podemos hacer estos portalápices para Halloween. Quiero que me dejes en un comentario cuál ha sido tu favorito. ¿El murciélago? ¿El fantasma? ¿La araña? ¿O el gorro de bruja? Nos vemos muy pronto. Y no olvides que en el canal hay miles de manualidades para niños, de Halloween y de todo tipo. Chao.